bien, buenas noches ya, buenas noches a todos los que eh, por supuesto han asistido al café, buenas noches a ustedes que están siempre siguiéndonos detrás de la pantalla, gracias eh, por asistir, gracias por seguirnos, realmente es muy lindo darnos cuenta de que recibimos un montón de mensajes, opiniones, eh, y la verdad es que la mayoría son todas muy buenas, mucha gente se está beneficiando, mucha gente está comprendiendo, entendiendo, expandiendo su conciencia, y eso es lo que buscamos con estas pláticas, principalmente esta oportunidad que nos da la Internet, esta plataforma de YouTube también de poder hacer llegar todo esto a, bueno, a muchísima gente, de habla hispana nada más, por supuesto, pero bueno, hablamos de bastantes millones, ¿no? Y que eso de otra manera sería imposible. Así que gracias a todos ustedes, en verdad, y gracias a Ricky también, como lo decíamos hace un rato, que hace posible todo esto. Bueno, y el tema que nos convoca es un tema más que importante. Eh, la semana pasada hablábamos de los símbolos, de su significado. Claro, lo hicimos todo de una manera superficial. Hoy, en cambio, nos vamos a centrar en uno de los símbolos tal vez con mayor poder, con mayor significado, con mayor fuerza, con mayor condiciones trascendentales para nuestra evolución, para nuestro despertar para nuestro crecimiento. Y este símbolo no es ni más ni menos que el caduceo. ¿Sí? Entonces, el caduceo y sus secretos. Vamos a desmenuzar un poquito, vamos a hablar de aquellas cosas que ya más o menos se conocen y se saben, pero vamos a ir inclusive un poco más allá. Hoy, como les decía a las personas que están presentes físicamente, vamos a hablar de esos temas que no vamos a encontrar en ningún lado escrito y que son enseñanzas que se dan de forma oral o inclusive también de manera de inspiración. Y bueno, como vemos, el caduceo lo podemos encontrar en muchos lados, en muchos sitios, es el símbolo de la medicina y de la salud, ¿no es así? Es el símbolo, exacto, es el símbolo también que encontramos en, eh, en los bancos y en el comercio, fíjense ustedes. Es el símbolo inclusive que encontramos en ciertos periódicos, bueno aquí hay uno en Ciudad Victoria, ¿no?, que se llama el Mercurio, <risa> que es el poseedor, ¿no?, De, del caduceo, justamente. Eh, qué extraño todo esto. ¿Cómo es que está ahí? ¿Cómo es que llega a nosotros? Ahora, una vara con una serpiente o dos serpientes, ¿sí? Porque tenemos estos dos, eh, estos dos aspectos en donde encontramos una vara con una serpiente que se le ha llamado la, la vara de Esculapio, ¿sí? o tenemos el caduceo famoso de Hermes, que son dos, dos serpientes, aquí Ricardo me lo va a poner, ¿sí? en, en un costado, va a estar presente en todo momento. Y vamos a concentrarnos entonces en estos detalles que son importantes. Caduceo significa, ni más ni menos, que aquel que cayó, caduceo, es caído. Fíjense ustedes, caduceo también significa eh, aquel que tiene un poder que puede ayudarnos a hacernos regresar a una condición que, que nos corresponde o que nos pertenece. Este caduceo lo traía Hermes, y ustedes saben muy bien que Hermes representa, o Mercurio también, llamado por los romanos, representa aquel que es poseedor de grandes secretos. De ahí viene la palabra hermético. En este caduceo podemos encontrar dos serpientes que se entrelazan de una forma similar a a un ocho, varias veces repetida. ¿No es así? ¡Qué extraordinaria semejanza con los genes que posteriormente se descubrieron! ¡Vaya casualidad! Vemos entonces, eh, en esta representación simbólica, que hay un gran poder detrás de todo esto, que hay una gran fuerza detrás de todo esto. De hecho, el mismo Moisés ¿Sí? En su báculo se le pudo transformarlo en una víbora. ¿Mm? Y bueno, por supuesto, en todas las culturas y en todas las civilizaciones, no solo en la judía, encontramos la víbora y el báculo entrelazados en conjunto. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué representación tiene la serpiente, la víbora? Claro, aquí en nuestra cosmovisión cristiana es terrible, es maligna, es dañina, es negativa. Pero según la cosmovisión de muchas culturas, no es para nada todo eso. De hecho, inclusive, si hilamos profundo dentro... Eh, de, del Génesis en donde en, aquel, en aquella narración Adán y Eva se encontraban en el Edén y se aparece la víbora arriba de ese árbol prohibido, el árbol del conocimiento, ¿cómo fue que tentó la víbora a Eva? ¿Qué le dijo? ¿No le dijo acaso que si probaba de ese fruto iba a adquirir conocimiento y saber? Saber viene de probar, de saborear, fíjense ustedes. Nadie realmente conoce y sabe si no prueba y si no experimenta. Y Dios, por supuesto, dice que enfurecido una vez que Eva comió, perdón, Eva tentó a Adán, porque aquí el tema era Adán, no Eva, ¿no? como siempre, ¿no? todo bien machista el asunto. No, mentira, estoy jugando. Eva sí se podía ir al paraíso, pero tú Adán, hijo primogénito. Eh, claro, Dios se enfureció, Dios se enojó y nos expulsó de la, del Edén y puso a la víbora a arrastrarse de forma permanente. ¿no? Por eso es que no tiene patitas, pobre víbora ahora díganme ustedes a unos niños tan inocentes como Adán y Eva si se les dijera mmm, pueden comer de todos los frutos pero no coman de ese fruto ustedes creen que van a dejar de probar y van a dejar, van a dejar a estos niños que era Adán y Eva de comer ese fruto hoy en día si a un niño, no a un niño a una persona como nosotros se nos dice que algo es prohibido, ¡hacia allá vamos! No hay manera de quitarnos esa fijación frente a eso prohibido. Tal vez Dios no lo sabía en esa época, no entendía eso de la psicología inversa. Y claro, y la víbora sí sabía, y entonces, por supuesto, ahí tentó a Eva porque Eva era la más débil, ¿no? la más promiscua a caer a esas condiciones. No, no, por supuesto todas esas narraciones son todas alegóricas, nosotros no las tenemos que tomar literal. Y aquí lo que tenemos que aprender, en primer lugar y en primera instancia, fíjense que en un principio los seres humanos no éramos hombre y mujer, los seres humanos éramos andróginos. Adán era andrógino, era hombre y mujer al mismo tiempo. Por eso Eva salió, dice que desde adentro, desde su costilla, costilla forma de luna, su energía lunar fue separada. Y entonces ahí sí fueron hombre y mujer, Adán y Eva. Y entonces encontramos simbolismos en este caduceo, en donde... Esas dos víboras que se entrelazan en esa vara son las dos energías, son Adán y son Eva, son el yin y son el yang, son ida y pingala en oriente, ida la energía femenina Eva, pingala la energía masculina y por supuesto en el medio, dicen los orientales, ya de forma más abierta, los hindúes, ¿sí? dicen, está Sushuna, la tercera energía, la tercera energía. Y por ahí va a pasar Kundalini. ¿Se ¿sí? han oído hablar de Kundalini? Muy interesante esto, muy interesante. Entonces, Ida, Pingala y Sushuna. Poco se ha dicho de que para despertar esa energía poderosa y trascendental que existe en nosotros, llamada Kundalini en Oriente, o energía sexual aquí en Occidente, porque de eso se trata, es la energía sexual, y está eh, enroscada o está trabajando únicamente en los dos primeros centros, Ahí por donde está el llamado sacro, que por algo significa santo. Esa energía, mientras está ahí en esos dos primeros centros, y no es que quiera estar ahí y no quisiera ascender, simplemente no tiene condiciones para ascender, entonces nosotros vamos a ser personas comunes y corrientes, personas total y absolutamente mortales, como lo somos. Pero... Si esta persona que empieza a descubrir que entonces Dios no está afuera, sino adentro, que Jesús el Cristo no está afuera, sino adentro, que Buda no está afuera, sino adentro, que Kukulcan no está afuera, sino adentro, entonces dices, dice esta persona, bueno, ¿qué debo y qué tengo que hacer para despertar ese poder y esa fuerza creadora?, en primer lugar, la persona debe y tiene que tornarse lo más cerrada, lo más vuelta hacia sí mismo, lo más en condiciones de hábito, de monje, de observación de sí mismo, de introspección de sí mismo, para lograr encontrar ese centro que no es ni más ni menos que el poder equilibrar las dos energías, o sea, centrarlas y unificar esas dos energías. Fíjense ustedes, mientras hay una gran actividad mental, el yin y el yang que ascienden por la columna vertebral se pierde y se disipa aquí arriba. se pierde y se disipa. Esa energía creadora, esa energía poderosa, representadas por estas dos fuerzas, se pierden. Y Kundalini sigue ahí abajo. Si nosotros logramos detener al máximo nuestros pensamientos, lograr cierto equilibrio, si nosotros también dejamos de ser personas, eh, volcadas total y absolutamente hacia el sexo, alimentando la lujuria y la promiscuidad. No digo que dejemos de tener sexo, pero que sí tengamos cierto equilibrio también. Y por supuesto, encendamos ese fuego que se llama el anhelo a lo superior. Entonces, ¿qué ocurre con estas dos energías que ascienden por la columna vertebral? llegan hasta la mente y no se disipan, y esto es todo lo nuevo que no está en ningún lado, yo quiero que todos pongan muchísima atención, porque aquí hay una gran, clave, una gran clave, aquí hay una gran llave, si nosotros mantenemos la mente fija y la mente quieta, esas dos energías llegan hacia la mente y no se disipan y no se pierden, sino que vuelven a reincorporarse, descienden por el canal su shuna. ascienden por el yin y el yang en forma serpentina y descienden unificadas por su yuna. Y claro, esto no se hace de la noche a la mañana, esto es todo un proceso que lleva bastantes años, tal vez puede llevar toda una vida, pero cada vez más ese yin y ese yang ya no están tan separados, porque otra vez vuelve a ascender y ya no hay tanta división y tanta separación. Ya el yang, o sea la energía masculina se hace más yin, y ya el yin, la energía femenina se hace más yang. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ascienden por la columna vertebral, yo tengo un equilibrio, yo tengo un centrado, no se pierde y no se disipa en esa gran actividad mental, y vuelve a reincorporarse de nuevo cae a los primeros centros y vuelve a ascender pero ya con mayor perfección ya con mayor sublimación esta es la alquimia que comienza a producirse en nosotros llega un momento llega un punto maravilloso que casi no hay diferencia entre yin y yang las dos serpientes que ascienden por esas corrientes energéticas que existen en nosotros, son prácticamente similares. Señal y muestra de que, el, de que esta alma, de que esta persona ha llegado a un equilibrio, a una condición de andrógeno, en donde sus sentimientos y su razonamiento están equilibrados, en donde sus dos hemisferios, están centrados. Qué maravilloso, eh! que las características y cualidades de la mujer, que son el amor, que son la creación, que son la contención, que son la vida misma, estén acompañadas de la fortaleza, de la voluntad, de la determinación que tiene como característica el hombre. Todo hombre y toda mujer tiene que ser hombre y mujer al mismo tiempo. Y eso es un proceso alquímico y energético. Cuando Kundalini, esa poderosa energía sexual, es ese fuego secreto que se encuentra en el sacro, entiende y ve que ya hay un equilibrio perfecto, que las energías ya están bien unificadas, bien casadas. Ese es el casamiento entre el cielo y la tierra. Entonces, asciende esa tercera energía en nosotros y se produce el despertar. Recuerdan que en pláticas pasadas tomamos el ejemplo de la cajeta, del dulce de leche para mis paisanos. Dar vueltas y dar vueltas, la energía asciende y desciende, asciende y desciende. El yin y el yang asciende y tienen que descender, y tienen que ascender y descender cada vez en un proceso de mayor destilación, de mayor perfeccionamiento, de, mejor, de mayor avance y crecimiento, hasta que llega a un punto motivado y estimulado siempre la, eh, en conjunto con ese amor hacia la sabiduría. Porque si no hay anhelo a lo superior, entonces tampoco funciona esto. No hay una sublimación y no hay un mejoramiento. A veces pongo como ejemplo a la jirafa. Fíjense ustedes, ustedes dirán qué tiene que ver la jirafa. La jirafa en un principio era como un cervatillo. Tanto anhelaba y tanto a, quería alcanzar las hojas más tiernas de los árboles que estaban en la copa, que estaban en, en la cúspide, que entonces la naturaleza lo fue dotando de un cuello excepcional. Claro, pasó no, no miles, tal vez millones de años para que esto se diera en un animalito. Y entonces hoy tenemos, hoy en día, un animal tan chistoso como la jirafa de un cuello de no sé cuántos metros, con un corazón en el medio, porque si no tuviera un corazón ahí en medio del cuello no le llegaría la sangre, ¿no? Hasta arriba la cabeza. Pero fue el deseo fue el anhelo de este animalito por alcanzar esas hojas más tiernas lo que produjo eso tan excepcional. En el ser humano si hay un amor a Dios, un amor a la perfección, un amor a esa condición a la cual a todos nosotros nos corresponde llegar, se activa ese fuego secreto, se activa, se enciende ese mercurio que puja por ascender. Si ¿Sí vieron que el mercurio eh, está en los termómetros, ¿no? Y el termómetro, eh, bueno, según la temperatura, asciende, sube. Ese amor a la sabiduría es el fuego que hace que empiece a sublimar, que empiece a ascender esa energía, o que dé las posibilidades de ascender para cuando todo esté en orden, y entonces ese dulce, esa leche con azúcar acompañado de ese fuego, llegado su momento, llegado su tiempo, llegado su madurez, pueda iluminar, pueda despertar, pueda activar todos los centros. Principalmente al que debe de llegar en primera instancia es hasta el del corazón. ¿Qué tenemos aquí? ¿Se han visto que es la clavícula? La clavícula viene... De, de cerrojo, ¿no? Tiene que ver con el cerrojo, con algo que puede ser abierto. Si Kundalini, que es esa llave mágica, que es esa serpiente, asciende porque ya encuentra un equilibrio perfecto, gracias a esa destilación de esas dos energías, abre y hace aflorar el corazón, entonces nosotros llegamos a una unificación excepcional y maravillosa eso es el verdadero amor y a partir de ahí entonces ya vienen cosas mucho más grandiosas pero lo primero que hay que alcanzar es el verdadero amor es el cáliz sagrado y es no es ni más ni menos que el, peri, ¿cómo se llama? el pericardio el pericardio contiene al corazón el pericardio es el vaso en donde está la sangre de Cristo, nuestra sangre. Pero claro, solo va a ser crística esa sangre si Kundalini asciende, llega hasta ese centro. Si ¿Sí vamos entendiendo un poco, si ¿Sí los voy acercando a ese trabajo tan importante que debemos y tenemos que realizar y que todos los místicos han hablado, entonces necesitamos... Por supuesto, el anhelo y el deseo a lo superior, principal, fundamental. Y no que sea algo pasajero ni transitorio, porque ustedes saben que nada grandioso se logra, y yo creo que alcanzar la divinidad es algo grandioso, alcanzar el despertar es, digamos, que un emprendimiento bastante importante. Esas cosas no se logran de la noche a la mañana y no se logran con poco esfuerzo. Se logra perseverando, insistiendo trabajando en ello de forma ardua, no rindiéndose, claro y por supuesto vienen las dificultades porque hay energías y hay fuerzas que no quieren para nada ese proceso de purificación y de destilación a nivel interno y a nivel externo, pero yo no desisto, yo sigo ahí, mis dos energías entonces se van sublimando y entonces voy viendo que adquiero características. Si soy mujer, de hombre. Si soy hombre, de mujer. Ese androginato es excepcional, habla de los sabios. ¿Ustedes creen que un hombre realizado es el que es 100% hombre o 100% hembra? Macho o hembra, eso, no hombre. ¿100% macho o 100% hembra? no. Claro que no hoy en día hemos comprendido y hemos entendido que un hombre excepcional es un hombre que es sensible y una mujer excepcional es una mujer que tiene fuerza, que tiene independencia, que tiene agallas y valentía. Bueno, eso hay que perfeccionarlo y por supuesto eso nos va a llevar a descubrir el verdadero amor y que esas clavijas que esa clavícula puede ser abierto con esa llave. Y después del amor vienen cosas más grandiosas, como les decía, y no se detiene. Pero es lo primero que debemos de alcanzar. A partir de ahí, en adelante, luego, vienen cosas maravillosas. Pero claro, los tres primeros centros, está la dificultad, están los problemas. ¿sí? Entonces, volviendo al caduceo, ¿qué símbolo? de salud, que símbolo también de comunicación. Es, sí, es símbolo de que eh, fue Hermes o fue Mercurio el que trajo el fuego a la humanidad, ese fuego del cual todavía no está siendo aprovechado, y ahí está en el sacro, que es la Kundalini, y que por supuesto no debe ni tiene que ver, ni tiene que tener que ver con el comercio. Eso son utilizaciones del símbolo que luego han buscado desprestigiarlo, ensuciarlo, dañarlo. Por eso mismo también, y, y menos mal casi se me pasa, <ríe> otra de las cosas que se ha hecho es quitar al caduceo de las constelaciones, y aquí es donde voy a desilusionar a muchos, las constelaciones eh, de los signos zodiacales. ¿Cuántas, ¿Cuántos signos existen según la tradición, según lo que nosotros conocemos? ¿No son doce? ¿Sí? Bueno, déjenme decirles que no es así. El caduceo, el que representa a la víbora en ascensión, el llamado ofiuco, de ahí viene la palabra ofirie, ofidio, Office, que significa víbora se la ha quitado él terciaba eh, terciaba casa zodiacal de la cual desde hace algunos milenios se la quitó y se la quitó porque no quieren ciertas entidades ciertos demiurgos, ciertos seres que nosotros descubramos que ese poder también existe en nosotros justo cuando el Sistema solar pasa por esa constelación. Cuando el planeta Tierra está alineado a Ofiuco, estamos alineados al centro de la galaxia. Y esa fecha es del 30 de eh, noviembre, sí, aquí anoté, porque les voy a decir a todos los signos. ¿eh? Voy a pasarle la fecha de todos los signos y van a descubrir que tal vez ese signo que siempre creyeron ser no son jamás lo fueron. Entonces se van a desilusionar. Pero bueno, es la verdad. Son 13 los signos zodiacales. Y está perfecto porque está más de acuerdo a la naturaleza. No por nada el número 13, si ustedes ven es un 1 que es un palito, y un 3 que parece como una serpiente enroscada. Si ustedes lo juntan, ah, fíjense ustedes. Ahora, Trece eran los meses de los mayas, que ellos por supuesto tenían muy en claro las constelaciones. Meses de 28 días, ¿sí? y, y, y el año eran de 13 meses. Ahora, ¿por qué 28 días? Es más que perfecto 28 días, son los ciclos lunares. Es el ciclo que tiene la mujer, ¿no es así? Bueno, yo no, no, no, no he verificado ese hecho, pero según me encuentran las mujeres, cada 28 días se supone que tiene que venir, ¿no? Bueno, claro, la luna, 28 días son los que recorre. Eh, y bueno, y así, entonces déjenme decirles, fíjense, del 19 de abril al 14 de mayo, los que han nacido en ese, entre esas fechas son de Aries. Del 15 de mayo al 21 de junio son de Tauro del 22 de junio al 20 de julio, son de Géminis. Ricky, después me pones ahí un cartelito, ¿eh? para, que, para que lo puedan ver y puedan checar, a ver de qué signo soy realmente. <risa> Pobres a todos los que han seguido su signo durante años, y han estado y haciéndose cartas astral, y descubren que de repente no han sido ese signo. Del 11 de agosto al 16 de septiembre de Leo. Dije el de cáncer de 21 de julio al 10 de agosto, sí, cáncer. Del 11 de agosto al 16 de septiembre, Leo. Del 17 de septiembre al 31 de octubre, Virgo. Del 1 de noviembre al 23 de noviembre, a mí me toca eso. Yo siempre quiero ir a escorpión, No, soy de Libra. Ya me explico muchas cosas. Del 24 de noviembre al 29 de noviembre, pobrecito el Escorpión 5 días nomás. Escorpión. Del 30 de noviembre al 20 de enero, del, perdón, el 30 de noviembre al 18 de diciembre, Ofiuco, de lo que hemos hablado. Del 21 de enero al 16 de febrero, Capricornio. Del 17 de febrero al 12 de marzo, Acuario. Y del 13 de marzo al 18 de abril, Pisces. Igual va a estar ahí el cartelito también para, para que vean bien las fechas. Si se han dado cuenta, de repente yo creo que muchos de ustedes descubrirán que no han sido el signo, como yo, que siempre han creído. Es más, hay una noticia que salió hace algunos días, nomás de forma reciente, de que los astrónomos, de una forma burlesca, ¿sí? le dicen a los astrólogos, oigan, miren que ya tenemos bien comprobado que hay una constelación que ustedes no han tomado en cuenta en su signo. Eso hace poquito salió, y se trata de Ofiuco. Ahora, los astrólogos antiguos lo tenían presente, pero hubo intereses principalmente religiosos, porque antes la astrología y la religión también estaban unidas, de que ese símbolo, de que ese signo no estuviera presente, porque representa el despertar espiritual, la iluminación, el encuentro con la divinidad. Si la víbora quería... En el Edén que nosotros probáramos del conocimiento. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo? Claro, éramos puros, pero éramos ignorantes e idiotas como son los niños. Disculpen, ¿no? son muy ignorantes, muchas cosas no lo saben, porque son niños. Hay pureza y eso es maravilloso. Ahora, vamos creciendo y vamos incorporando conocimientos y vamos incorporando eh, madurez y vamos incorporando experiencia pero perdimos la pureza. Sed como niño significa entonces recuperen la pureza sin perder el conocimiento y entonces volveremos a la Edén de una forma excepcional, de una forma maravillosa, mucho más grandiosa que aquella como estuvieron Adán y Eva en un principio, que por supuesto son dos personajes alegóricos, ¿no?, representando estas dos energías, pero llegaremos de una forma crística y divina, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? 33. 33 minutos. ¿Alguna pregunta respecto a estos temas? Hay mucho más por hablar. Por ejemplo, déjenme decirles, Hermes, si bien lo recuerdan, <risa> si ya ves que hay, siempre cuando terminamos la plática recuerdo muchas de las cosas que se me pasan, ¿no? Pero es que es interminable estos temas. Pero Hermes ¿Por qué creen que tenía dos alitas en los tobillos? Sí, Tenía dos alitas en los tobillos porque ni más ni menos él estaba por encima de las cosas materiales, no hacía tierra. Nosotros para tener esas dos alitas en los tobillos, por favor, no pongan su atención y sus aspiraciones a las cosas materiales. Eso es satánico, ya lo hemos dicho. Si ustedes ponen su atención, sus deseos y sus anhelos a las cosas materiales, claro, no va a haber un refinamiento de las dos energías, claro que no, no va a haber un despertar. Pero lo tremendo de todo esto es que acarrean a sus vidas y traen a sus vidas dolor y sufrimiento inagotable e infinito. Y ya no tenemos que aprender de esa manera. Pongan su atención a las cosas elevadas, así como Hermes o Mercurio lo demuestra, con esas alas. Eleven sus energías, pónganle alitas a esas víboras que están en la tierra. Transformen esa serpiente en ustedes en emplumada, háganla ascender, preparen el camino, preparen ese templo que somos nosotros. Logrando ese centro, ese equilibrio, esa paz. Y entonces entenderemos mucho más de aquellas cosas que hemos hablado. Así que esa es la verdadera salud. Esa es la verdadera eh, esa es la verdadera revelación y el verdadero despertar. Tengan ustedes muy cerca el símbolo del caduceo. Y dejen de ser seres caídos para ser seres ascendidos, porque el caduceo ya no tiene que llamarse caída, sino tiene que llamarse ascensión. Eleven esas energías. Y bueno, en todo lo que podamos ayudar, en todo lo que podamos esclarecer, vamos a seguir avanzando. Por supuesto, yo solo puedo transmitirle aquello que he aprendido, que he conocido, y, y que por supuesto... Eh, no, no es mucho, pero yo creo que sí es bastante para poder comunicarle a todos ustedes. Quisiera seguir mejorando, seguir avanzando para poder transmitirles más. Pero necesitamos todos nosotros apoyarnos. Las personas que, que realmente queremos aprovechar esta encarnación, tenemos que estar conectadas, tenemos que estar unidas. Es fundamental y es necesario. Y hoy en día con esta maravilla que es la Internet... Pues entonces ya no hay justificativos. Busquemos organizar grupos, busquemos organizar la difusión de estos temas y, por sobre todas las cosas, busquemos nosotros cambiar nuestra vida cambiándonos a nosotros. Partamos desde ahí, desde ya. Pongámonos ese verdadero hábito de monje que es el de la autoobservación, el, el de la auto la autolimpieza, depuremos las cosas que no nos sirven para que entonces esa fuerza serpentina ascienda, sigamos alcanzando ese equilibrio, esa independencia, esa libertad y ese amor verdadero. Y bueno, hasta aquí entonces para no extendernos. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ustedes que nos están siguiendo y pueden aplaudir si quieren también. Para <risa>